Las dos gamas de motores eléctricos SM y EC ofrecen la misma clase de protección IP66, perfecto para ambientes al aire libre. Hemos introducido los innovadores motores de corriente alterna SM que combinan la clase de protección IP66 con dimensiones muy reducidas en comparación con los motores estándar. Motores con potencias de entre 0.025 y 2.2 kW. Alimentación monofásica y trifásica de 50 y 60 Hz. La serie S de motores de corriente continua forma parte de nuestra gama desde hace tiempo. Actualmente la hemos implementado hasta obtener la certificación IP66. Los motores SM cuentan con características técnicas introducidas durante la fase de diseño que han permitido a estos motores obtener la certificación IP66. Como segundo valor añadido, Presentan dimensiones reducidas gracias a la carcasa extruida cuadrada anodizada. Por último, como tercer valor añadido, su elevada eficiencia gracias a la chapa magnética. La gama este de motores de corriente continua dispone de protección IP66. Estos motores de corriente continua disponen de escudo delantero, que ofrece una excelente protección interna mediante el anillo de estanquedad radial, juntas tóricas y orificios de fijación cerrados. Equipados con prensatopas IP66, abarcan potencias de 50 watts a 800 watts. Puede consultar la lista completa de las características eléctricas y mecánicas en el documento dedicado a estos motores y en el catálogo técnico. Visita nuestros otros videos o ponte en contacto con nosotros para aprender más sobre el tema. Estamos para servirte.